...mientras tiene la palabra la senadora Habila. Muchas gracias, presidente. Bueno, al leer esta moción al principio pensábamos que al Partido Popular le había inundado un repentino espíritu navideño y que realmente quería hacer algo bonito para Cataluña y que realmente quería... Eh, pues eso, ¿no? dar un mensaje desde el Senado de que era malo, que es eh, nocivo boicotear los productos catalanes. Es verdad, lo es, es muy nocivo boicotear los productos catalanes. Pero claro, ustedes han aprovechado esta moción otra vez para ahondar un poco más en la herida y no hacer ningún tipo de autocrítica. Ningún tipo de autocrítica. Lo que está pasando hoy en Cataluña, lo que está pasando hoy en España, tiene mucho que ver con lo que no ha hecho el PP, el Partido Popular, con lo que no ha hecho el Gobierno hasta ahora, que es dar una solución política a lo que está, a, a la, a lo que está pidiendo la mayoría de los catalanes. Un 80% de los catalanes piden poder votar en un referéndum vinculante. Piden una solución pactada, piden una solución dialogada. El Gobierno del Partido Popular ha estado haciendo oídos sordos constantemente a esta petición y hoy nos viene hoy aquí con una moción diciendo que es malo eh, boicotear los productos catalanes, sí, claro que sí, pero que todo es culpa del independentismo catalán y que el independentismo catalán está llevando a la ruina, no solo a Cataluña, sino también a España, sin ningún tipo de autocrítica tampoco en sus políticas económicas. Eh, no seremos nosotros los que vayamos a defender lo que se ha aprobado desde el Parlamento de Cataluña, lo que se aprobó en septiembre en el Parlamento de Cataluña, las dos leyes, la Ley del Referéndum la Ley de Transitoriedad. Nosotros dejamos claro que no dábamos apoyo a esas dos leyes, que nos, nos parecían una fatalidad, ciertamente. También dejamos muy claro que no dábamos apoyo a la Declaración Unilateral de Independencia, Ciertamente eso no ayuda a ningún tipo de estabilidad económica, pero no podemos de ninguna manera dar apoyo a esta moción si el Partido Popular no hace autocrítica por su parte. Nosotros en esta enmienda lo que decíamos es justamente esto, que el Senado tiene que reconocer que la crisis territorial del conflicto con Cataluña agravada por la Declaración Unilateral de Independencia, pero también por la falta de soluciones por parte del Gobierno del Estado, así como los partidos que le dan apoyo a la aplicación del 155 está afectando la economía catalana y, a su vez, la economía española. Y Por ello, decíamos que el, que el, que el Senado tendría que manifestar la necesidad de apoyar todos los productos del Estado español, independientemente de donde vengan evidentemente. Pero suponemos que esta eh, enmienda no va a ser aceptada. Hemos perdido una oportunidad con esta moción. Realmente eh, pensábamos que teníamos una oportunidad para reconciliar el conflicto, para mirarnos a los ojos y empezar a reconciliarnos y empezar a decir basta ya, dejemos de autoboycotearnos constantemente y pongamos soluciones. ¿Vamos a hacer algo bonito para Cataluña? Pues no. Esta moción, de nuevo, lo que intenta es meter el dedo en la llaga, ahondar en la herida y volver a hacer daño a, a las políticas, a los catalanes y las catalanas que eh, durante todo, todos estos años desde 2010 concretamente, desde esa gran manifestación de 2010, han salido a la calle una y otra vez para poder reclamar un derecho a decidir, una solución pactada y una solución dialogada.